¿Paca qué tal? ¿Hola? ¿Estas son las tuyas, no? Estas son las mías. Esta que llevan mmm, cebollita, no? Estas llevan cebolla, ajo, perejil, perejil. Esta de todo, ¿eh? ¿eh? ¿Esta lleva de todo, no? Sí, esta lleva de eso. Ajo, perejil, cebolla. Bueno, vamos a entrevistar a Paca Castillo del Valle, que es la madre además... ...de Miguel, de esta persona que también nos atiende... ...igual que su esposa, que son encantadores... ...bueno, buenos días... ...hoy celebramos el Viernes Dolor, ...un día también grande... ...un día muy señalado... ...y muy, un día que se come muchas tortillitas... <risa> ...mucho bacalao... Y, ...y yo qué sé tú, qué quiere que yo tenga? ...bueno, te diga? Maca, yo quiero que me cuente... ...desde de, cuándo vosotros aprendisteis a hacer ...las tortillitas de bacalao... ...bueno, pues yo aprendí con mi abuela... ...que en descanso usted, mi abuela materna... ...que vivía en el campo, con ella vivíamos allí... ...y mi abuela hacía muchos rosquillos, hacía muchas tortillas... ...y amasábamos también, ¿eh? que nosotros hacíamos un pan muy bueno... ...y hacíamos tortas en el, en el horno, tortas de aceite... ...y todas esas cosas nos hacíamos, no, no salían muy bueno. ...y yo estoy con mi abuela, de, bueno desde que nací... ...cuando nos vinimos aquí, que tenía 19 años... ...ay, oh, yo no sabía cómo iba a poder pastar sin mi abuela... ...que a, a, a los 20 días o antes... ...nos la traímos con mi tío y ya hicieron ellos aquí una casa... ...bueno Paga, se suele decir que cada maestrito tiene su librito ¿no?... Exacto. ...¿cuál es la tradición como se hacían en tu casa de siempre los tortillas de bacalao?... ...las tortillas de bacalao siempre están eso, con lo que lo eso yo aquí ahora mismo... ...con lo, lo primero, mmm, la harina es la que no es la misma... ...porque aquella harina era harina de trigo mmm, limpio, muy buena... ...porque con aquella hacíamos nosotros el pan... ...que varía, pan, que varía de... ...como de la noche al día... ...nosotros hemos hecho aquí muchas cosas... ...desde que estamos aquí porque... ...yo llevo más tiempo aquí que estuve allí... Pues, en Ronda, porque yo soy de Ronda... ...Anda paisana, yo también... ...sí, no me digas... Y, ...y ya está, me, yo cuando me vine aquí tenía 19 años y tengo... 79, pues figúrate tú si llevo aquí más tiempo que allí. Y mi abuela la hacía igual que la he hecho yo ahora mismo. Le echábamos, ahora lo que le he echado yo aquí, ahora es harina que la he mezclado. Harina de bizcocho con harina normal. La he negado. Pues eso. Vamos a ver. La gente que le echa levadura, otra gente que le echa bicarbonato. En no no le ahora mismo nada. De bicarbonato ni de levadura no le he nada. No le he nada más que esas dos cosas que yo te digo. ...he mezclado la harina, la de bizcocho... ...con la de, con la natural... ...y vamos a ver cómo sale... ...no sé... ...muy buena pinta, muy buena pinta tiene todo eh... ...vamos Está a ver, las ¿eh? la de María Dolores están saliendo buenísimas... ...buenísimas, vamos a ver si las mías tienen también gracias... ...¿qué recuerdo <risa> le trae este día de cuando es su niñez... Oh, de su ...y cuando, qué recuerdo me trae... ...pues mira, entonces vivíamos en el campo y yo... ...siempre hemos sido muy feliz con mi... ...con mi abuela, mis tíos, mis padres... ...yo tenía tan solamente una hermana que se me fue... ...con 46 años... ...que eso no... ...no quiero recordarlo... ...pero... ...sí, éramos niñas muy felices... ...vivíamos en el campo pero no nos faltaba gracia a Dios de nada... ...vivíamos en aquella época... ...en aquella época era muy distinta a esta... ...ahora... Far, ...nos falta de, de comer lo, lo, lo menos impo, importante... ...tenemos de todo gracias a Dios... ...y en aquellos entonces... ...nosotros tampoco nos faltaba cosa de comer ni de eso... ...no nos faltábamos porque éramos poca familia... ...y mi padre y mis tíos pues eran... ...tenían campo y, y criaban de todas las cosas... ...criaban de, de las verduras, los trigos, los garbanzos... Mmm, ...criaban de todo para la caza... ...también eran muy buenos cazadores... Y, y, ...y cogían mucha cacería... ...y con eso vamos, no, y, no, no, no, gracias a Dios no... ...vamos, es que la cacería la vendían... ...porque es que era mucha... ...entonces en aquellos, en entonces... ...había muchísima cacería... ...pero ya la cosa <risa> la <había. risa> bueno ...y además de los buñuelos... ...se hacía en Semana Santa... ...que se hacían las torrijas, los rosquitos... Todo. ...¿qué más cosas se hacían en Semana Santa? Sí, sí, la sí, la... nosotros borrachuelos... A mi, ...a mi abuela le encantaba hacer borrachuelos... ...y yo lo hacía con ella... Los borrasuelo, borrasuelo o cómo es, borrasuelo. <coughs> las torrijas también una la cosa torrías, muy típica. De semana la las torrijas nosotros las hacíamos con la, las la hacíamos de aquel pan que era de otra clase, pero las la empapábamos muy bien en hace, en, en, leche y en, en, leche que la cocíamos la leche con matala uva con, con canela. Y, y, de, ...y la cocíamos muy bien... ...y el pan lo pasábamos por ahí, muy pasadito, muy pasadito... ...que estuviera bien en, empapado... ...y la íbamos poniendo, poniendo... ...y después ya, cuando ya íbamos a empezar a freír... ...pues la íbamos pasando por huevo... ...y la íbamos fridiendo... ...y después la íbamos poniendo así, en, en otro plato... Y, ...y la íbamos metiendo en miel... ...pero en miel que ya estuviera hervía... ...que, que ya estuviera tostadita... ...y salían buenísimas... ...y la mierda de antes... Y ...que antes, estaba... ...que es muy... Indi... <coughs> con agua y azúcar... ...muy buena, esa era la dulce... ...también mi abuela hacía mantecao... ...hacíamos mantecao... ...como tenía uno un horno para cocer el pan... ...pues teníamos, cocíamos los roscos... ...cocíamos los roscos en el horno... ...los hacíamos frito y los hacíamos en el horno... ...y, y hacíamos mantecao para la noche buena. ...y estaba muy bueno... <risa> bueno, ya veo, así habéis salido, con ese ánimo y esa alegría. Vaca, vaca. Hoy, por la verdad que hoy estoy más contenta, porque yo llevo una temporada muy mala, muy mala con la espalda. Yo la cintura es que la tengo muy mala. Pero ahora llevo dos o tres días que me han puesto unas filtraciones y no es que me hayas cansado de todo que a mí me duele... ...cuando llevo un ratito sin ...ya estoy mirando vender una silla... ...pero tengo otro ánimo y otra cosa... O sea, ...por hacer una labor social como es la que es hoy... ...que esto va todo íntegro para Carita ...y la, la hermandad... Y ...Juan Andrés y todos... ...que están haciendo una labor muy bonita... ...y vosotras también... ...así que de verdad... Gracias. muchas buena. gracias... ...intentaremos de hacer todo lo que se pueda... <risa> ...bueno tenemos que hablar con María Dolores también... María Dolores que está... Como se suele decir, con las manos en la masa. <ríe> María Dolores, bien. Vente ahora, hablar con nosotros. Bueno, que me veía como un rojo. Esto oy, me oy. ha preparado la gente. Este es con Aní. darle un poquito de chispa a la Semana Santa, que ya eso, empezamos eso. con el lleno de dolores. Por estas dos expertas, Paca y María Dolores, que eh. las felicitamos, María Dolores. Va por vosotras, por todos los dolores. Gracias, Ida. Siempre que vuelves a casa, pillas en la cocina, espadurnada de harina con las manos en la masa niña no quiero platos finos... vengo del trabajo y no me apetece pato chino María Dolor, en primer lugar felicitarte Muy por gracias, tu santo gracias, gracias. y por la labor que estáis haciendo esto hoy no tanto para. yo esto no lo esperaba yo eh... pues nada no, no pues que, gracias hay gracias que colaborar con las causas vale, sí, y hoy también con la causas... todo que sea para bien sí es verdad bueno, Mira Dolores, cuéntame un poquito de esta tradición de las la tortillitas de bacalao. La, la, la, mi madre la hacía siempre el jueves santo y la tenía, la echaba en una cacerola... ...y todas las semanas anda yendo viniendo, a mí no me gustaban las le entonces las tortillas... ...a mí nada más que me gustaba la ensaladilla rusa y los rosquetes que hacía... ...y el pan romano, que también hacía de masa hacía un pan romano... ...sí, pero vaya, eso ya no lo ha perdido ya todo un poquito de la receta, qué ingredientes lleva... la suya las que usted... ...bueno, las la que aprende, tortilla, ¿qué lleva? ...pues mira, pues nada más que lleva, ajo... ...muy picadito, muy picadito, perejil... Mmm, ...pimiento molido... Y, ...y de esto, ¿cómo se llama?... ...rollar, bueno, levadura... ...que puede ser también bicarbonato ¿no?... ...puede ser también bicarbonato, pero el bicarbonato no, dice que... No, que, con, ...que es más aceite... Que chupa más aceite, que no. sí. Pero ¿Y va. ¿Se deja reposar? Yo la he dejado reposar porque ya te digo, yo me he tenido que venir para acá a las 10. Y la de me la hice a las 7, antes de cuando me levanté, y ya está, pues ha venido y están saliendo bien. La es que vi ¿cuántos kilos de bacalao se ha empleado? Bueno, pues me parece ¿no? que a, aquí son tres kilos de bacalao menuzado... Lleva porque mi confegra está haciendo otra clase que va con cebolla. ...y va con huevo... ...y eso ¿no?... ...y entonces está haciendo ella la... ...su estilo... ...y yo he hecho el mío de mi tradición de mi madre... ...¿y que recuerdo letra de la Semana Santa, el día?... Y ...la Semana Santa me recuerda mucho y más con motivos, todavía más... ...me casé en Semana Santa, el domingo de resurrección... El, el, ...el cumpleaños que fue ayer María Dolores... La, Todo <risa> junto, ¿eh? El cumpleaños, el santo, ahora viene la me casé en Semana Santa, exacto. Así que, que eso, que tengo buen recuerdo de la Semana Santa. Y bueno, ¿qué más recuerdo? Por ejemplo, de gastronómicamente hablando, además de los buñolitos, ¿qué otros platos se hacían? Sí. Yo le digo los roscos tontos, que es lo que está allí, la has sacado tú. Los roscos, sí. claro, los roscos, los, los roscos. tontos. Pero que no hay de a mí y sin a mí, ¿no? Yo, porque hay personas que no los quieren tan borrachos. <risa> a mí me gusta. <risa> a mí me gusta borraso. Lo he probado y es tan delicioso, lo que decís... Pues muy bueno, ¿verdad? Pues nada, ya pero eso es. De hecho hasta Torrija, que ya torrija, hemos torrija, visto ahí. Torría, la torría han salido feilla, pero vaya, están bien. De buena está buenísima. De buena está buena. <risa> ...pues nada hija, que te cuento más... Bueno, ...que adelantada de la hermandad, compuesto he esto está adelantada... ...de San Pedro... ...de San Pedro, la hermandad de San Pedro... ...y esta tradición, mmm, la habéis seguido luego toda la familia... ...o solamente sí, usted Pero Mis tía, ...pero la que las hago yo por ejemplo, el viernes santo... ...vienen a comer a mi casa... ...y entonces están las tortillas, el bacalao, la ensaladilla... Mmm, ...les hago más cosillas, ¿no?... ...porque el relleno, porque a mis niños les gustan mucho... Eh, ...los mejillones rellenos... ...y en fin, hago más cosillas más cosas ...tú sabes, y comemos el viernes que es cuando... ...antes comíamos más juntos... ...pero ya desde que mi marido ya estamos... ...más separados, pero vaya... Con su trabajo, su tarea... Y... ...sí, pero vaya vienen... ...todavía están para el viernes santo, estamos juntos... ...mis nietos y eso, aunque eso... la Semana Santa... ...y también viví la gastronomía... ...y seguir las tradiciones María Dolores... ...que son muy bueno. ...es verdad, es verdad... ...ah, el arroz con leche no se ha hecho... ...porque está la Semana Santa no se hace... ...el arroz con leche... ...pero vaya, todas esas cosas... ...es de Semana Santa... ...los potajes, que a mí me imagino... ...que hay esos potajes... Que a mí me gusta que yo hago... ...un potaje de garbanzo... ...con jibia y almeja que salen para chupar de rodeo... Y de Villa total, sí, bien, de Villa total, que no que puede cambiar, pero eso es cosa así. Este para que nos salimos del plano. Ay ¿no? Ay, no salimos del plano. Yo lo pillo todo, el plano, no ve cómo tengo... <risa> ah, pero <bueno, bueno>, qué <risa> simpática. Bueno, la verdad es que este día, que yo decía, la Semana Santa y tal, que hay que vivirla también Ay, un, con la familia, ¿no? Porque la ah, Navidad ah, es también familia, pero bueno, la Semana Santa eh, también... El eh, Viernes Santo nos vamos siempre, nos vamos a ver el, el, el entierro, bueno, el sepulcro, ¿no? es?... Eh? <risa> ...si sí, nos vamos a verlo nosotros allí a, al Puente Málaga... ...y en mis y, y todo lo ve... ...me gusta, los legionarios que me gusta... Eso ...es preciosa toda la Semana Santa... ...y lo que trabaja la hermandad de las cofradías por sacarla... Que... ...yo lo digo, Dios, Dios quiera que no llueva... ...porque las criaturas hasta lloran y todo... ...tanto el año preparándose y eso y ahora que llueva... ...Dios quiera vamos a, a tocarnos madera, la cabeza dura... Oh, muchas venga, gracias para venga, dolores venga, que sigan disfrutando de este día A ti yo no esperaba esto pero bueno así mejor las la cosas improvisadas salen mejor que, que preparadas que sea para viejas, venga con arroz bonito, con tomate, con chifrito, caldereta, migas con chocolate, cebolleta, en vinagreta, morteruelo, la con congredos, macalabajil, y un poquito perejil ¡Hola, buenas, ¿qué hay? Pues mira, eh, hoy estamos aquí en el restaurante de Miguel, como ya hemos dicho, eh, solemos colaborar con él para recaudar dinero para Caritas. Eh, él tiene esta iniciativa y nosotros pues, como hermandad pues, nos gusta colaborar con todas con todo estas esta cosas. ...no hombre, yo soy de la, de la hermandad del patrón... ...pero la Semana Santa también me gusta... ...y la vivo desde pues, de que era un niño... ...con 14 años empecé a sacar algunos tronos de aquí de San Pedro... ...y ahora ya por edad ya casi no puedo... ...saco solamente uno que es resucitado... ...pero la vivimos con mucha <ríe> intensidad... ...ya estamos, yo acabo de llegar también... ...porque con el trabajo no he podido venirme antes... ...pero sí, ya se está viendo mucha animación aquí... Pues eh, Miguel, dame una, que. Hombre, mira. mira Andrés, eh. Ahí está. No quema, ¿no? Maravilla. No, no, no, esa no, esa viene. Esa viene. <risa> sin <risa> maldad, eh. Sin maldad, ¿eh? Eso es como. ¿Qué te parece? La enriquísima, ya ves. El que no haya venido se la ha perdido, como lo pues, Hombre, Claro, <risa> eh, por supuesto, ¿eh? Estas, estas no son de cabo, en eh es riquísima. buena, santa. Gracias, igualmente. De bolleta en vinagreta, morteruelo, la con para bacalao, pil y un poquito perejil. Papas con arroz bonito, con tomate, con chifritos, calmereta, migas con chocolate. De bolleta en vinagreta, morteruelo, la con para bacalao, pil y un poquito perejil. ...Fenomenal, muchas gracias, buenos días Elena y compañía, todos... ...bueno pues mira, una iniciativa que ya hacemos de, eh, una al año... ...ya llevamos varios años haciendo alguna cosita... ...poniendo un granito de arena, ¿no?... Eh, en, eh, ...para ayudar a alguien, ¿no?... ...en este caso a Caritas San Pedro, ¿verdad?... Eh, ...el 100% de lo que recaudemos hoy con, la, eh, con las tortitas bacalao... ...irá para Caritas para Caritas para Cáritas San Pedro... ...el año pasado hicimos una paella... ¿eh? Y este año hemos dicho que vamos a hacer unas tortillitas, que las están haciendo pues una cosa muy tradicional, de abuelas a madres, a hijas. ¿eh? En este caso nuestras madres, mi querida suegra y mi querida madre pues están haciendo las tortillas. Expertísimas, eh... una cosa pues mira, muy tradicional, muy conservadora, muy de nuestras costumbres, ¿no? ¿eh? Y vamos a, a, a que las deleitéis hoy con nosotros, ¿eh? Y invitaros una cervecita también. ...hombre, eh, pues de padres a hijos exactamente, de pa tal palota, la astilla, ¿no? Eh? Sin querer queriendo, pues lo ves en tu casa desde, desde pequeñito estas cositas, ¿no? Eh? Bueno, en este caso muy tradicional como siempre ella... ...pero eh, ya sean tortillas en alguna otra cosa, pues pones algún ingrediente... Eh, ...puedes hacer algo por hacerlo diferente, eh, pues algún ingrediente asiático... ...o un aceite de trufa... ...o alguna especie eh, arábica, por ejemplo, también, ¿no?, eh, en, en, en estas cositas, ¿no?, de vez en cuando... ...hoy la hacemos muy tradicional y la hacen ellas, ¿no?, me meto porque... ...zargo escardado, ¿eh?, si sí me meto. <risas> eh, bueno, aparte la carta, que tenemos to toda nuestra carta, pero bueno, siempre, pues mira, con el bacalao... ...que es lo más tradicional, ¿no?, y ahora hace unos días estuvimos también en Portugal... ...y digamos que cogí un poco la esencia de... ...del bacalao durado ese que preparan por allí y demás... ...y haremos algún día pues... Eh, ...tener como un especial un, el bacalao, por ejemplo ¿no?... ...exactamente, aparte de hacerlo en tortillitas... ...pues de alguna forma frito, eh, en harinao, eh, ...a la jauna, que se llama, eso lo, lo, lo cocinan en, en Cataluña... Eh, ...lo hacen muy bien también con un ajito... Y, ...o como en el País Vasco también, como en el norte... ...también lo hacemos un poco al horno con tomate... ...con un pimiento del piquillo... ...en fin, eh, gratinado con una maonesa picante... ...que le hago yo también... Eh, ...con un chile chipotle mexicano... Eh, ...una maonesa muy rica... ...y se gratina después de frito el bacalao... ...y queda muy rico, eh... Mm -hmm. ...así que nada, bien... <risa> Bueno, pues de mi infancia me re recuerdo, pues que aquí en San Pedro, pues que fuimos de los primeros nosotros, que, que mi, mi madre, eh, con mi abuela, en fin, recuerdo, de que ya, ya no están, ¿no?, hace mucho tiempo, pues nos, eh, eh, mi abuela, no, y mi madre, mi tía abuela, no, nos hicieron los, los primeros capirotes que salieron aquí en San Pedro, eh, de, de Nazareno, los primeros nazarenos, eh, de, fuimos nosotros, eh, de niños, niños muy niños, ¿eh?, eh, ...recién hecha la hermandad aquí en San Pedro... ...estuvimos varios años ahí eh, con ellos ¿no?... Eh, eh, ...empezando a oler a incienso ¿no?... ...por las calles y velas vela derretida ¿no?... ...o sea que... Ese, ...ese recuerdo tengo yo de... ...con mis hermanitos pequeños y... y haciendo todo el recorrido y demás ¿no?... ¿Eh? ...bueno recomendación pues... ...mira está haciendo un tiempo genial, fantástico... Eh, ...para todo el que viene de afuera... ...para nosotros que estamos aquí disfrutarlo... ...que eso es, eso es gratis encima ¿no?... ¿Eh? Eh, eh, eh, relajarse, disfrutar... Eh, ...que la gente estos días eh, que son cortos... ...los de Semana Santa pero... ...que sea intenso... ...y acompañarlo de unas buenas... Eh, ...un buen comercio, un buen bebercio ¿verdad?... ¿Eh? Eh, eh, ...en ese sentido... ...ah, bueno, pues mira, eh, exactamente... ...bueno, hemos hecho las tortillitas... ...pues le ponemos un precio a partir de 5 euros... ...que la gente, pues eh, somos generosos, ¿no?... ¿Eh? y siempre aporta un poco más... ...el año pasado pues recaudamos con las payitas ...casi 400 euros para caritas íntegros... ...no es gran cosa, pero bueno, un, un granito de arena, ¿no?... ¿Eh? ...y nosotros ya por, por nuestra cuenta pues invitamos a todo el mundo... ...invitaremos a una cervecita aparte... ...también para eh, un toma y daca, ¿no?... ¿Eh? ...una de cada una de arena, ¿eh?... ...y viene Monty. Eh, a cantar ahora, a amenizar un poquito y vendrá, pues mira, una jornada un poco eh, jovial, festiva, ¿no? Eh, que vamos a tener aquí y muy bien, divertida y amena y colaborando algo, no es nada extraordinario, ¿eh? Pero si lo hiciéramos todo un poquito así, pues, pues, eh, se podría aportar mu muchísimo más, ¿no? Para eso los ingleses, sobre todo, sí, los ingleses tienen muy el tema charity, ¿no? Eh, de caridad, ¿no? Que siempre donan algo para alguna causa, ya sea... ...para personas, incluso para animales o algo... ...y hacen rifas, hacen cosas en los bares y todo esto... ...y eso aporta mucho, ¿verdad?... ...en fin, hay que hacer algo... ...bueno, un mensaje, pues, pues mira, vamos a vamos a, a, a... ...vamos a bebernos la vida... Vamos, ...vamos a bebernos y a comernos la vida... ...disfrutando, siendo feliz y haciendo feliz a la, a, a la, a, al que tienes al lado... ...dejémonos de envidia y de rencores y de... ...que, que, que para eso ya está gran hermano, ¿eh?... ...nosotros a disfrutarlo... ...trabajando, compartiendo... Y, ...y riéndonos mucho... ...vamos a reírnos... ...aunque salgan arrugas... ...que la arrugas es bella... <risa> ...a vosotros... ...feliz Semana Santa a todos... ...os esperamos... ...en M... <risa> ...salud... ...qué maravilla María Dolores mamá... ...el punto de sal justo del bacalao... ...eh... ...una... ...una, una exquisitez... ...pues no... Eh, ...voy a decir la de mi suegra... ...es que con mi madre la tengo más controlada... <risa> ...me cala del purpo ...salud eh... <risa> Buenas tardes a todos, que aproveche, gracias por estar aquí, felicidades a los dolores, a las Loli, a las Lola. gracias, el de Miguel colabora hoy con Caritas de San Pedro, los recaudados de las tortitas van para ellos, y luego Miguel va a cantar. Me enseño a vivir contigo y a soñar cuando no estaba y el jardín de mi recuerdo ilumina toda la casa mis maneras de soñar y ninguna te soñaba cuando la luz se me apaga y no llora mi pez porque no le falta el agua desde que tú no estás nada es lágrima salada no llora mi pez porque no me falta el agua Después que tú no estás me no das lágrimas a la A dar lágrimas a la Que empezó yo a conversar conmigo mismo Y a contarme los secretos a portarse como niño y a llorar cuando se aparta, a vestirse los domingos y a de la mano y a besarte sin permiso tantas cosas me enseñé y de nada me ha servido no llora mi pez y es que no le falta el agua desde que tú no estás. Nada lágrimas al no llora mi pe, porque no le falta el agua, de tu tú me no nada lágrimas al Gracias a Elena también y sus tardes. Que tiene y que suelo mirar por suelo un a voy volando y lo miro, miro desde el cielo y lo miro desde el cielo y yo voy. Some Yo tengo un novio Yo tengo un novio Yo tengo un novio que me lleva a la bahía Que me dice, mira